Exámenes en Moodle en el 2020, por Germán Valero y Paula Cárdenas. La evaluación es un componente muy importante dentro de la enseñanza-aprendizaje. Hay muchas plataformas en las que podemos hacerle preguntas y exámenes a los estudiantes, como por ejemplo Kahoot. Pero, ¿por qué recomendamos usar Moodle? para los exámenes. Bueno, porque es la plataforma más empleada en México y porque tiene el motor de preguntas más poderoso, según la Open University, que es quien más alumnos tiene estudiando en líneas en el mundo. Y además, porque tiene un excelente soporte, es código abierto y está traducido 100% al español de México, está razonablemente bien documentado, y existen sitios de alojamiento gratuito, aunque con anuncio, que podríamos emplear para familiarizarnos con la plataforma. En esta charla veremos siete temas de una manera muy sencilla, empezando por evaluación, buenas prácticas y puntuación basada en certeza. Después comentaremos algunos tipos de preguntas adicionales interesantes, Plugins adicionales que no son tipos de preguntas, cinco reglas básicas muy útiles para elaborar buenas preguntas para examen y finalmente actividades y lecturas recomendadas para quien desee. Pero antes de pasar a la materia de la charla, podríamos ver que hay una gran cantidad de memes que han proliferado en internet con respecto a la enseñanza y evaluación en línea. Por una parte, sabemos que los estudiantes que deberían de ser nativos digitales, en realidad son muy afectos a navegar en la red, pero no son muy afectos a hacer tareas, estudiar, hacer exámenes o simplemente seguir instrucciones. Pero por otra parte, dada la seriedad de la pandemia, también las instituciones han decidido que no es conveniente el hacerles las evaluaciones tradicionales que son muy estresantes. Esto se ha visto como que los maestros intentamos hacer muchas cosas, los estudiantes se resisten y esto no funciona. Existen documentos publicados que Argumentan que en realidad los estudiantes no son flojos porque tengan una naturaleza floja. Simplemente tienen situaciones personales particulares que les dificultan el realizar actividades. Y es que en realidad, eso de estudiar, mmm, cuando viene el examen, ahí es donde, coloquialmente diríamos, la puerca tuerce el rabo. Y ya para entrar en el tema, lo primero que haremos es ver qué es la evaluación y para qué la hacemos. El diccionario nos dice que evaluar es ponerle valor, estimar, apreciar, especialmente conocimientos, aptitudes y en España dirían el rendimiento de los alumnos. Y es muy importante, porque se ha demostrado en innumerables ocasiones que los estudiantes no aprenden lo que el maestro les quiere enseñar. Aprenden lo que ellos creen que va a venir en el examen. Una vez que aceptemos que los estudiantes prefieren estudiar lo que ellos creen, piensan o sospechan que viene en el examen, podemos realmente diseñar mejores exámenes, mejores evaluaciones, para de esta manera ir encaminando el aprendizaje de los alumnos. Y, por ejemplo, si sabemos que el grupo de alumnos que tenemos solamente estudian cuando hay un examen, y yo quiero que estudien todas las semanas, pues, lógicamente, debería de hacerle un examen cada semana. Este examen que yo le haría a los alumnos, tengo que darme cuenta y después diseñarlo de forma tal, para lograr que los estudiantes manejen los conocimientos, habilidades y actitudes que son realmente importantes y no se reduzcan simplemente a memorizar los pocos temas que sospechan que vienen en el examen. ¿Por qué? Porque realmente la evaluación va a influir muchísimo en qué aprenden, cómo lo aprenden, cuánto estudian y por cuánto tiempo lo hacen. En una forma simplificada diríamos que las evaluaciones pueden ser las sumativas, que son los exámenes tradicionales que nos dan una calificación, o pueden ser formativas que conocemos como ejercicios de práctica, guías de estudio, exámenes de mentiritas o ensayos de examen, que le permiten al estudiante darse cuenta que también domina el tema y en caso necesario ponerse a estudiar lo que le hace falta.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 porque están acostumbrados a salirse con la suya. Y muchos profesores hemos tenido experiencias que hemos sorprendido a estudiantes haciendo trampas. Hay una innumerable cantidad de maneras de hacer trampa en los exámenes y esto sucede en muchos niveles, muchas carreras, muchas escuelas, muchos países y una de las trampas más comunes es ver la respuesta del compañero. Si sabemos que algunos estudiantes copian, pregunta, ¿podemos evitar que copien? Podemos evitar que los estudiantes copien, hagan trampa, o simplemente pasen entre ellos el tip de que la pregunta es cuando viene un changuito es vitamina C. Changuito, vitamina C. Y al respecto les recomendamos que vean una plática,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 pero tenemos posibilidad de mejorar y esto se discute en otra plática que nos permite ver más allá de las preguntas de opción múltiple con cuatro opciones. Hemos concluido el primer tema y ahora pasamos a las buenas prácticas. Para barajar preguntas dentro de un examen esto lo hacemos en la configuración del examen al elegir la casilla que dice barajar. Para barajar las opciones que se le ofrecen de respuesta al estudiante, esto lo configuramos en el comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas. El mostrar solamente una pregunta por página es conveniente cuando se va a emplear un teléfono celular o una tableta y cuando nuestro servidor tiene un hardware limitado para de esta manera disminuir la carga al momento de los exámenes. También nos permitirá, en el caso de las tabletas, que podamos observar si estudiantes sentados contiguamente están viendo al mismo tiempo la misma pregunta, lo cual puede indicar o que la pregunta es muy difícil o que están tratando de pasarse información. En el caso del tiempo que tendrán disponible para realizar un examen, se recomienda darles una ventana razonablemente pequeña para que empiecen y terminen el examen y una cantidad de tiempo en minutos suficiente para contestar, pero que no les alcance para proporcionarles información, compartir con otros estudiantes. Es muy importante configurar que cuando se agote el tiempo, los intentos que estén abiertos sean automáticamente enviados para que el alumno no pierda todo el examen y tenga cero de calificación. Desde luego, es muy importante asegurarnos que las preguntas empleadas en nuestras evaluaciones sean buenas.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 Mientras que valores muy bajos nos dicen que la pregunta no está comportándose bien. Y valores negativos nos indican un problema grave de configuración de la pregunta. ¿Qué puedo hacer? Si los alumnos solo estudian cuando saben, sospechan o les pasaron el chisme de que hay un examen, y yo sí quiero que estudien durante todo el semestre, bueno, pues les puedo hacer un pequeño examen o evaluación formativa, o sumativa, cada semana o inclusive cada día con preguntas diferentes, porque obviamente se van a aprender las preguntas y las respuestas. Tengo que advertirles desde luego que en el curso todos los exámenes van a ser acumulativos. Lo que se vea en el primer tema se preguntará también en el segundo examen y el tercero y el cuarto y todo el semestre. De hecho el último examen parcial prácticamente es equivalente del examen de todo el semestre completo porque así es la vida real los problemas se acumulan desde luego si usamos preguntas que la computadora califica automáticamente el profesor no tendrá que invertir tiempo para calificarlas esto es obvio resumiendo hay muy buenas prácticas fáciles de implementar barajar las preguntas y respuestas mostrar una sola pregunta por página Tener una gran cantidad de preguntas para elegirlas aleatoriamente de un banco, desde luego, o hacer exámenes tipo A y tipo B con diferentes preguntas. Y tal vez lo más interesante es realizar muchos, muchos pequeños exámenes acumulativos a lo largo del semestre para que el estudiante se acostumbre a que hay examen y tiene que estudiar. Una vez terminado el tema 2, pasamos a puntuación basada en certeza.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 En ingeniería y medicina, la ignorancia de los futuros egresados puede tener consecuencias muy serias. Por ejemplo, el médico que no sabe diagnosticar o tratar una enfermedad, o un ingeniero que no calcula bien la resistencia del techo de una central de abastos. Para usar puntuación basada en certeza, usamos las mismas preguntas que ya tenemos en el banco de mood, pero en el comportamiento del examen, ahí elegimos la puntuación basada en CERTEZA y para poder interpretar con más facilidad los puntajes que aparecen, nos conviene instalar un plugin adicional. Los estudiantes que tradicionalmente obtienen buenos altos puntajes tendrán también buenos y altos puntajes en el empleo de puntuación basada en CERTEZA. Pero aquellos estudiantes que realmente no están muy seguros de su conocimiento y que mientan Respecto al conocimiento, fácilmente pueden tener puntajes muy bajos o inclusive negativos. Veamos ahora cómo se configura la puntuación basada en certeza. Ya dijimos que las preguntas son las que ya existían en nuestro banco de preguntas, pero en la configuración del examen, el comportamiento de las preguntas, deberemos elegir el que trae la puntuación basada en certeza. Al momento de que el estudiante ve el examen, vuelve a ver la pregunta que habíamos diseñado exactamente igual que antes, pero adicionalmente ahora aparecerá una línea donde debe elegir la opción del nivel de certeza con el que está contestando esta pregunta en particular. Si está bastante seguro de que su respuesta es la correcta, elegirá el nivel 3, porque cree que con un 80% de confianza, que es la respuesta realmente correcta. Si está medio segura, elegirá el nivel medio. Y si tiene poca confianza de que sea correcta, debe indicarlo con un nivel de certidumbre bajo. Y esto tiene que hacerlo en cada una de las respuestas para cada una de las preguntas. Y esto va a tener una repercusión importantísima importantísimo para una pregunta que el estudiante contestó correctamente pero no estaba realmente muy cierto tenía muy baja certeza pues la pregunta le va a dar un punto bueno si el estudiante dijo que estaba medianamente cierto seguro le va a dar dos puntos buenos si el estudiante estaba mucho, muy seguro de que esa era la respuesta correcta, le va a dar tres puntos buenos. La parte simpática viene cuando la respuesta que puso el estudiante es equivocada. Si reconoció honestamente que no estaba seguro, no sabía lo que estaba contestando, pero tenía que poner algo, pues son cero puntos, ni le da ni le quita. Pero si el estudiante dijo que estaba medianamente seguro y contestó equivocadamente, se le van a descontar dos puntos. Pero si cínicamente dijo que estaba muy seguro de algo que está totalmente equivocado, se le van a restar seis puntos de calificación. Y esto es la puntuación basada en certeza. Y a continuación vamos a ver algunos cambios en los paradigmas que estamos acostumbrados para mejorar nuestra evaluación. Y la comparación entre las preguntas tradicionalmente empleadas de opción múltiple, cuatro opciones, y falso, verdadero, contra otro tipo de preguntas como respuesta corta, se discuten en una plática diferente que también está disponible. Pasamos ahora a ver algunos tipos de preguntas adicionales interesantes para algunos académicos que insisten en utilizar preguntas de falso o verdadero, no obstante lo que ya discutimos. Les recordamos que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil y que en muchas ocasiones... Hmm, deberíamos de realmente verificar que el estudiante sí, sí sabe todo. Por ejemplo, en una cirugía, ¿qué cosas sí es importante que hagamos y qué cosas debemos evitar? Para que la cirugía tenga éxito, tenemos que elegir pues, todas las cosas necesarias y evitar todos los problemas. Y esta es la pregunta k -Prime. El estudiante solamente tendrá puntuación correcta si todas las preguntas que eligió son correctas y no eligió ninguna respuesta falsa. Y para los académicos que insisten en emplear preguntas de opción múltiple, hay dos tipos ligeramente diferentes. Uno es el de la Open University, en donde el profesor solamente dice cuáles son correctas y... El sistema se encarga de sumar los aciertos y restar los errores. O hay una opción todo o nada. Solamente tendrá la pregunta correcta si elige todas las opciones correctas y ninguna de las equivocadas. Y ahora veremos otras preguntas adicionales para mí. Una pregunta interesante. Eh, implica poner en orden las partes. Por ejemplo, en orden cronológico una película de Woody Allen. Robó, yo y lo pescaron. Eso fue. La película en México, obviamente, habría algunos pasos adicionales y el estudiante tiene que colocarlos en el orden correcto para poder tener el puntaje completo. Algo sumamente interesante. Son preguntas de respuesta abierta, pero que la computadora calificará automáticamente. Digamos, aquí vemos una capa de aceite flotando por Arriba de agua en un vaso. Y la pregunta es, ¿por qué flota el aceite? El estudiante tiene que responder en su propio idioma, en este caso español. Y la respuesta que puso es, porque el aceite es menos denso que el agua. La computadora le evaluó y dijo, la respuesta es correcta. Y esto está genial. Y es Moodle. Aunque no siempre es fácil la evaluación de estas Preguntas de respuesta abierta porque los estudiantes tienen una creatividad y contestan cada cosa. ¡Qué bueno! Pero, afortunadamente, ya hay un nuevo tipo de pregunta de ensayo que se autocalifica por reglas muy simples y que no necesitamos dominar una sintaxis especial. Y esta la hizo Gordon Bateson y usa frases clave para darnos la calificación. Además de que la última versión inclusive tiene la opción para mostrar una respuesta de ejemplo para que el estudiante sepa qué es lo que se le pide, cómo se le pide. El estudiante que ha contestado en sus propias palabras recibirá su calificación y una explicación de por qué obtuvo esa calificación. En este caso, ¿cuáles eran las palabras clave o frases clave que debía de incluir su respuesta, cuáles estuvo correctas y cuáles le faltó? En este caso, le preguntamos que nos platicara sobre choque y le faltó comentar la coagulación intravascular diseminada o su abreviatura CID. Una característica muy importante es que la computadora califica automáticamente en un instante, pero el profesor tiene la opción y la obligación de revisar la respuesta completa del estudiante y puede cambiar la calificación, subirla, bajarla o descalificar el examen, lo cual obviamente deberemos de hacer en las primeras veces que empleemos esta pregunta. La ponderación de la calificación. Puede ser por el número de palabras, por ejemplo, si estuviéramos en primaria secundaria, si sí nos interesa que sepan escribir con un número mínimo o máximo de palabras. Y eh, podemos ver, por ejemplo, que no repita palabras, sino que use palabras únicas, que use palabras complicadas, un vocabulario interesante, y que tenga una densidad léxica que corresponda a su dominio del idioma. Y desde luego hay otras preguntas abiertas en Moodle que se autocalifican empleando expresiones regulares. Claro que las expresiones regulares regularmente no las entendemos porque es como para ingenieros. Pero hay una plática muy interesante sobre evaluación automática de preguntas de respuesta abierta que usted puede consultar en este mismo sitio. Y es que las expresiones regulares van a ser muy útiles en cómputo o en teoría de lenguajes formales. Y esto va a ser muy empleado en, en informática, no tanto en carreras diferentes. Y ahora vamos a ver otros tipos de preguntas interesantes que podrían ser útiles para algunas circunstancias. Arrastrar y soltar al texto es un tipo de pregunta muy interesante en donde el estudiante simplemente elige y va arrastrando y colocando la respuesta elegida en el lugar correcto. En este caso tenemos la opción de emplear diferentes colores para indicar diferentes grupos de opciones para responder. Y esto va a ser sumamente útil, sobre todo cuando el estudiante tiene dispositivos que son sensibles al tacto, como teléfonos o tabletas o computadoras modernas. Arrastrar y soltar sobre imagen está que ni mandado hacer para evaluaciones de anatomía. Seleccionar palabras faltantes puede darle pistas al estudiante sobre cuál es la respuesta correcta o que haga un reintento y solamente borre las respuestas equivocadas. Llenar hueco es muy interesante. Puede ser arrastrar y soltar, escribir texto, crucigramas, pistas de letras, expresiones regulares también. Te, se puede emplear en teléfonos y tabletas. Hay un grupo de varias preguntas, Wiris, que están especialmente útiles para matemáticas. Respuesta corta con expresión regular. Podría ser interesante, pero tiene una gramática complicada. Estas preguntas pueden ser muy poderosas porque nos aceptarían como válidas una gran cantidad de combinaciones posibles, pero no es fácil dominar la sintaxis para fabricarlas. El tipo de pregunta PREG recientemente fue actualizada por su autor ruso y cuesta trabajo instalarla en los servidores, en mi facultad tuvimos muchas dificultades y realmente nunca logramos que funcionara y preferimos ya no intentarlo. Y desde luego, la pregunta que habíamos visto como muy bonita, el estudiante escribe menos de 20 palabras y la computadora califica automáticamente cuando ve que tanto coincide la respuesta contra los patrones que están en una sintaxis especial inventada por la Open University. Según lo que coincidan, va a ser la puntuación y la retroalimentación. Pero la parte triste de este tipo de pregunta es la sintaxis, la cual no va a ser fácil de dominar para algunos de nosotros. Un dato muy curioso que comenta el principal responsable de las preguntas y exámenes de la Open University. ¿De cuántas maneras se imagina usted que pueda un estudiante deletrar incorrectamente la palabra temperature? Y en la Open University han visto 14 diferentes, diferentes maneras de escribir mal esta palabra. Y ahora pasaremos al siguiente tema, con algunos plugins, también interesantes, para otras actividades. El tipo de pregunta-respuestas incrustadas, o conocido coloquialmente como CLOSE, es muy poderoso, pero tiene una sintaxis bastante complicada para muchos de nosotros. Sin embargo, hay dos editores. Que nos permiten emplear de una manera muy fácil y rápida este tipo de preguntas close. Uno para Ato, que es el nuevo editor que tienen las versiones recientes de Moodle. Y en donde simple y sencillamente seleccionamos una palabra o grupo de palabras, en este caso Augusto Monterroso. Y elegimos una opción para crear la pregunta. Y el editor nos da la oportunidad de elegir una pregunta multi-choice, opción múltiple, y rápidamente nos da la interfaz para otorgarle 100% de calificación a esta opción que estaba en el texto inicial. Y nos permite meter otras opciones con calificaciones diferentes. Cuando el estudiante vela, pregunta, que nosotros hicimos en este tipo de preguntas close, le aparecerá un texto en donde falta una palabra o grupo de palabras y él en este caso tiene una opción múltiple que puede elegir quién fue el autor de la frase, más bien del cuento más corto conocido en lengua española, que es cuando desperté el dinosaurio todavía estaba ahí. También existe un editor para este tipo de preguntas. En el caso de versiones antiguas de Moodle, que usan el editor TinyMCE. El cual funciona de una manera similar, aunque con una interfaz un poco más antigua. Y otra vez le permite al estudiante hacer una pregunta de opción múltiple respondiendo a Augusto Montorroso. En este caso... Eh, el cuento es cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Otro plugin interesante sería el Active Quiz, que antiguamente era Real Time Quiz, que nos permite hacer un tipo de preguntas en tiempo real, para que los estudiantes contesten desde su dispositivo en clase. Esto nos permitirá hacer algunas evaluaciones en tiempo real y ver las respuestas rápidamente. Otro plugin interesante es Hot Question, Pregunta Caliente. Los profesores, en este caso, toman o evalúan las preguntas que los propios estudiantes fabrican. Un plugin que hace lo mismo, pero muchísimo mejor muy poderoso. Sería el Student Quiz, el examen de estudiante. En esta los estudiantes van creando preguntas las cuales se acumulan en un banco y los demás estudiantes pueden elegir cuáles preguntas hacer en un examen es sumamente rápidos, los cuales pueden repetir cuantas veces quieran y desde luego evalúan el examen y le pueden poner comentarios adicionales. Cuando los estudiantes comiencen a contestar las preguntas existentes, el profesor podrá ver las características de las preguntas, incluyendo la dificultad, que es una interpretación de cuántos estudiantes eligieron la respuesta correcta contra la respuesta equivocada, y la valoración, que es el número de estrellitas que cada estudiante decidió asignarle a cada pregunta que contestó. En el examen fuera de línea, vamos a tener disponible el banco de preguntas de Moodle, pero únicamente las preguntas de opción múltiple, cabe aclararlo, esto es muy importante. Y con estas preguntas de opción múltiple, podemos elegir y diseñar uno o varios tipos de, de examen, y vamos a fabricar con las preguntas seleccionadas un librito de preguntas, que imprimiremos en PDF y también se imprimirá en PDF una hoja de respuestas en alveolos donde el estudiante escribirá su nombre y rellenará el espacio para indicar su respuesta en cada pregunta. Los formatos contestados después los escaneamos y Moodle va a calificar y los estudiantes verán sus resultados en las calificaciones de, de Moodle. En el caso de no tener un escáner, porque son aparatos que ya se usan cada vez menos, podemos usar una hoja perforada con agujeritos como antiguamente se hacía. Este examen fuera de línea es una herramienta muy útil para aquellas instituciones en donde no hay suficientes computadoras para hacerles examen al mismo tiempo a todos los estudiantes en un salón de cómputo o con tabletas. Simple y sencillamente en el salón de clase les damos sus libritos de preguntas y su hoja de respuestas, como antes eran los exámenes, aunque insisto, estaremos usando el banco de preguntas de Moodle y el análisis estadístico de Moodle. Aquí estamos viendo en la parte superior una hoja de respuestas que se diseñó en PDF y luego se puede imprimir en blanco y negro o a colores, donde el estudiante pon, escribirá su nombre, pondrá los alveolos para su número de cuenta y luego llenará las respuestas para las diferentes preguntas, en este caso la primera pregunta y segunda, solamente tienen cuatro opciones, de repente hay una con cinco y otra con nueve. Es importante aclarar que todas las preguntas deben de ser de opción múltiple, pero el número de opciones, o sea, una correcta y las demás distractores, puede ser variable. Mientras que el diseño del examen es muy similar a los exámenes que ya habíamos hecho con anterioridad. Recientemente, Moodle ha puesto un gran énfasis en adoptar H5P. Estos son archivos de HTML5 que se empleaban antes como un formato independiente en el sitio de H5P y que ahora se pueden incluir dentro de las actividades de Moodle y son extraordinariamente útiles, interesantes y eficientes. H5P es un programa muy, muy interesante. Y el plugin para emplearlo es un plugin adicional de tercero en las versiones existentes de Moodle, aunque se proyecta que a partir de la 3.9 se incluya ya como parte del paquete estándar. Tiene varios tipos de preguntas y no todos tienen una equivalencia con las preguntas que ya conocemos en Moodle, pero hay un investigador de Canadá, que está desarrollando con bastante éxito un plugin para poder transferir las preguntas de un sistema al otro. Por ejemplo, un recurso dentro de H5P eh, son las flashcards, las famosas tarjetas de memoria, en donde, en este caso, puede ser texto, puede ser imagen o ambas. Digamos que el estudiante observa una imagen de un corazón con cuatro números. Y si voltea la tarjeta, él se da cuenta que es un corazón de caballo, que tiene la grasa amarilla, que es normal en el caballo. El número uno es el atrio derecho, el número dos el atrio izquierdo, el tres el ventrículo, etcétera Son las famosísimas tarjetas de memoria que algunos estudiantes usamos en el jurásico temprano. <risa> Al ver este plugin... Uno se preguntarán ¿Por qué desarrollar un videojuego de dispararle a las naves espaciales para tener una pregunta? Bueno, a algunos estudiantes les gusta jugar y alguien pensó que tal vez les gustaría jugar a elegir la respuesta correcta disparándole a las naves espaciales. Obviamente esto está diseñado para pues, estudiantes de Primaria, secundaria, o tal vez de nivel universitario. Un plugin que existía y se actualizaba en versiones anteriores hasta Moodle 3.1 era el examen adaptativo, en donde al estudiante se le presentan preguntas con diferentes grados de dificultad, y dependiendo de si elige una respuesta acertada o una respuesta incorrecta, será la siguiente pregunta que se le presente, para que de esta manera el estudiante pueda ir practicando según su nivel de desempeño en el examen, con todo el banco de preguntas considerado la pregunta caliente que mencionamos anteriormente eh, es, es algo in, interesante porque los estudiantes son principalmente los que ponen preguntas, pero también los profesores y después estas preguntas son valoradas con el famoso pulgar arriba de I like, y tenemos una idea de qué tan buenas son las, las preguntas esto sirve para socializar algunas preguntas que tal vez después, a futuro, se incorporarán a los exámenes de adevera. En aquellas situaciones en donde el hardware que tiene el servidor Moodle no es poderoso, el hacer simultáneamente muchos exámenes puede consumir muchísimos recursos y causar un desastre. En estas situaciones, si nuestras evaluaciones son evaluaciones formativas, podríamos intentar emplear un plugin adicional que le transfiere la mayor parte de la carga de la evaluación de la pregunta al cliente. Y esto hará que un hardware modesto pueda soportar un número muchísimo mayor de preguntas y exámenes simultáneos. Sin embargo, sin embargo, si el estudiante usa las herramientas del navegador disponibles para poder ver la página, podrá encontrar la respuesta dentro de la página que le presenta la pregunta. O sea, en este examen, si el estudiante sabe informática, puede hackear el examen. Y por esto no lo recomendamos para ninguna evaluación o examen sumativo. Sí lo recomendaríamos para las evaluaciones formativas, o sea, los exámenes de práctica. Y en este nuevo tema veremos cinco reglas muy sencillas, pero muy inteligentes, sobre cómo elaborar buenas preguntas para tener buenos exámenes. Información siguiente está tomada de un manual para elaborar preguntas en evaluaciones escritas que hizo el comité que realiza el examen nacional para poder tener la licencia de médico cirujano en Norteamérica, del cual se realizan actualizaciones frecuentes y se le recomienda al usuario que lo consulte, especialmente la última versión. Son solamente cinco reglas que se aplican en cualquier examen de cualquier materia. Regla número uno. La pregunta debe estar centrada en algo importante, que valga la pena de preguntarse. La pregunta idealmente debe evaluar cómo se aplica el conocimiento y no la simple capacidad de memorizar y recordar como periquito. La pregunta introductoria debe estar bien preparada, muy bien redactada, cerrada y clara, para que el estudiante pueda responder, especialmente en el caso de la opción múltiple con cuatro o cinco opciones, de una forma muy eficiente. De hecho, el enunciado de una pregunta para opción múltiple, también puede funcionar bastante bien en una pregunta de respuesta corta. Así de bien hecha debe estar. Todas las opciones, las cuatro o cinco de opción múltiple, deben ser homogéneas de un largo similar y verosímiles. Hay que evitar usar distractores que no funcionan porque tienen errores de concordancia en género y número, o que son obviamente fácil descubrir que son falsos, porque entonces no serían buenos distractores. Esto lo sabremos cuando hagamos el análisis estadístico de las respuestas con un grupo de alumnos que ya contestó un examen anterior. Y tal vez la regla que es más obvia, pero extraordinariamente importante, es que las preguntas siempre deben revisarse y esto es mejor que lo haga una persona diferente del que construyó la pregunta porque solamente así podemos diagnosticar y eliminar los defectos técnicos y evitarnos el problema <ríe> de que a la hora del examen los estudiantes se den cuenta que una pregunta estuvo mal hecha y tenemos que rechazarla. De esta forma se concluye la presentación de esta charla y a continuación veremos algunas actividades que se sugieren para aquellas personas interesadas. Desde luego hay que poner en práctica y esto puede hacerse en un sitio existente o puede hacerse en la propia computadora del usuario y les recomiendo desde luego usar la versión estable más reciente el día de hoy que lo grabé, sigue siendo la 3.8.3 aunque ya está por salir en 15 días la 3.9. Es desde luego interesante tener los plugins que se han mencionado. O, cuando menos, probar el funcionamiento de puntuación basada en certeza, que existe en todas las instalaciones de Moodle. Pero sería mucho muy conveniente que prueben los, los plugins. Con una excepción, el plugin PREC, cuando nosotros lo probamos en mi facultad, eh, funcionaba muy bien en mi máquina de prueba, en tres diferentes máquinas de prueba, pero con el servidor que realmente nos asignaron, jamás logramos hacer que funcionara. Entonces este es un plugin antiguo que apenas se acaba de actualizar, que por lo tanto no se lo recomendaría. Y para los realmente audaces, les recomendaría instalar la versión en desarrollo de Moodle, en este caso 3.9, y probar cómo funciona el soporte nativo para los módulos de H5P. Lo que se ha presentado en esta charla son simplemente algunas ideas que les sugerimos a los académicos que van a realizar o están realizando, o han realizado exámenes con Moodle. Y desde luego sabemos que no todo les va a funcionar a todos, pero si no lo intentamos nunca sabremos si funciona o no funciona. Los autores de esta presentación agradecen su paciencia si han logrado llegar hasta aquí y nos pueden escribir a los correos que aparecen y donde trataremos de resolver las dudas o al menos encaminarlos a la documentación correcta. Desde luego, existe una gran cantidad de documentación actualizada y traducida al español en gran parte por los autores de esta charla. Sobre las preguntas y los exámenes En donde hay inclusive tutoriales paso a paso Para la gran mayoría de los temas discutidos Y les recomendamos buscar en Google la, El sitio de Moodle.org Buscar documentación Y ahí en idioma español Podrán encontrar todas las ligas para estos temas Desde luego tenemos que hacer una advertencia de que siempre hay oportunidad de que los datos sean interpretados de forma diferente por las organizaciones que no tienen experiencia en, en hacerlo así es que siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre revisen los resultados de los exámenes que hagan el mundo. Y solo me queda desearles que sobrevivamos a esta pandemia y podamos algún día tener un feliz regreso a clases. Muchas gracias.